Señores, de lo que se está hablando en estos días es de la concentración que se ha hecho frente a la Junta en Santo Domingo y en todas las ciudades en distintos sectores. Hoy los urbanos se unen a la marcha. Urbanos se unen a la manifestación frente a la Junta Central Electoral. Este miércoles varios artistas urbanos fueron hasta la Plaza de la Bandera frente a la Junta Central Electoral. A la manifestación pacífica que se lleva a cabo desde el domingo 16 de febrero, a raíz de la suspensión de las elecciones municipales por el pleno de la Junta Central. Los urbanos Mandrake, Nipo, Sequi Vicini, tibigun Lírico en la Casa, Musicólogo, los Blanquitos y otros se unieron, al igual que Melimel, Mel, a la protesta que pide defender la democracia y la renuncia de todos los miembros de la Junta Central. El rapero Mandrake dijo que fue a protestar porque es dominicano y le duele que esté pasando esto. En su particular forma de hablar, invitó a la gente a reunirse frente a la Junta. Vamos al flow, vengan para acá. El país que se sienta hoy motivó el artista. De su lado, el rapero y productor musical Nipo 809 se presentó en la tarde y pidió... No nos dejen solo, hay muchas personas que quieren sacar la cara en las redes, ahora lo necesitamos físicamente. La rapera Melimel continúa manifestándose desde el lunes, la primera que inició esto. Asimismo, otras figuras de la música y el cine y la televisión fueron vistas, entre ellas José María Cabral, Carazafa Sánchez, Techi, Carla Fatule, Javier Grullón, Jessica Pereira, Angelina Sánchez, Candy Flow. Y el youtuber Adolfo Lora. Este miércoles, Juan Luis Guerra defendió el derecho a protestar pacíficamente, mientras que Romeo Santos reaccionó por primera vez y aseguró apoyar a la democracia en Quisqueya. En las redes alzaron su voz Clásica Mo Clarisa Molina, Francisca La Chapelle, Monsa La Parra, Lalisa Alegría, Manny Club, Luz García, Eddie Herrera y Vladimir Dotel de ilegales. Todavía faltan muchos que deberían. Eh, deberían asistir, ya que se lucran mucho cuando hacen un estadio olímpico, hacen un concierto, y son más dominicanos que cualquiera cuando ven el concierto lleno. Pero ahora, no sé, no se han visto. Hay algunos que han puesto huevos, como dicen popularmente, eh, incluyendo al de aquí, que han puesto... Han dicho cosas que no, se, no deben decir, lo que mejor quedarse callado. Yo creo que si usted se queda callado aporta más que usted está diciendo cosas que no son. se ¿No entiende? Porque estos raperos se lucran mucho de, del pueblo dominicano y a la vez de lucrarse eh, cuando el pueblo necesita no están hay muchos que, la, eh, eh, eh, hay uno, porque ellos piensan que se le olvida eso, y, y el Instagram se lo recuerda, que cuando pasó lo de Puerto Rico, hicieron un post apoyando a esa gente, a nuestro hermano Boricua. ¿Eh? Y hoy aquí, me, mejor dicen que no, que no van a la protesta, porque su cuerpo, que esto, que lo otro... Ya ustedes saben. Y esperemos que se unan más hoy. Eh, el que pega y despega eh, el dueño de este país eh, a los foques. Y, y me excusa Génesis que, que se pone bravo como yo hablo mal de, de ese hombre. Pero imagínate. Si el pueblo necesita y él no acude. Es lo que se está lucrando de mucha gente. Y así es que tiene que ser. Según él. Según él. Hoy estarán todos, porque hizo el llamado, lo forzaron hacer un llamado y él va a asistir esperemos en dios que todo siga normal y hoy aquí también en san francisco seguimos la lucha a las 5 de la tarde en el parquecito los mártires todo el mundo los urbanos de aquí también que les gusta que le apoyen que andan con la música en una memoria y quiere que se la pongan en todos los lados eh, hoy lo espero por allá frente al Palacio del Cine, pacíficamente. Ahí no se prendió una goma, ya ayer lo que se prendió fue vela. Y, y un saludo a la Policía Nacional y muchas gracias por el apoyo que se nos dio ayer. Muy educados los oficiales, todo el mundo, pacífico, hasta tarde de la noche estuvimos ahí y no pasó nada, así tiene que ser todos los días hasta que, que estas per, personas renuncien, que ese es el motivo, que ellos renuncien.